so you come by my side so you see a ver hola hermano bendiciones está prendido dale ya yeah. cómo estás todo bien bendiciones cómo te llamas hermano me llamo Moisés Moisés hermano cuántos años tienes eh, 21 años ah oye Moisés te voy a hacer unas preguntas para la página del restaurante yeah. donde queremos inspirar un poco a la gente con historias de otras personas mm -hmm. sí Mira hermano, la primera pregunta que te quiero hacer es, ahora en este momento de tu vida, ¿cuál es tu miedo más grande? Mm, miedo más grande, para mí, eh, el miedo más grande, no sé, puta, no tengo miedo casi nada. Pero igual, ¿cuál es tu inseguridad más grande ahora en este momento? Eh... No hay inseguridad para nada, papi. ¿No tienes? No. Bueno. Estoy seguro. Bueno, bendición, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida hasta ahora? Eh, sinceramente, lo, más, lo, lo que me ha hecho más feliz para mí fue aprender a surfear, porque es algo que yo siempre me inspiré de pequeño, ¿si ¿sí me entiendes? Y cuando comencé a practicar de surfear, me inspiré, fue chévere y eso para mí fue muy feliz porque me entiendes me dio felicidad porque ahora fluyo si ¿sí me entiendes eso para mí es una fue lo más mi, mi más grande felicidad aprender a surfear cuándo fue la primera vez que te metiste a surfear fue hace dos años y medio o casi tres años en dónde cuando practiqué aquí en montañita aquí en Mont no sí. antes no había surfiado. No. había practicado aprendiste... bodyboard pero es otro estilo de surf con el cuerpo me entiendes Entonces, pero esta vez practiqué con la tabla y fue diferente, más difícil y siempre lo había visto y dije no, tengo que... ¿Alguien te enseñó un poquito? Te cuento que la primera vez me, me, me tiré me tiré con una tabla así. ¿Y te aprendiste a parar solo y todo? Mm, primero La primera me iba de cabeza, pero ah, después como que ahí me paraba suavemente y ahí poco a poco, ¿me entiendes? Porque no es fácil. Claro. Hay que aprender. Y ahora ya fluye más o Claro, menos. ahora le fluyo ahí. Un par de trucos De acá, para acá Oye hermano ¿Cuál ha sido el momento más triste de tu vida hasta ahora? Mm. Eh, la, bueno El momento más triste de mi vida ¿Hasta ahora? Puta, hasta ahora sinceramente fue... El, el, mi vida, don, la, el pasado de mi vida que puta, ha sido un poco fuerte ¿Un poco duro? Claro, sí Pero... Nada, todo superado, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo más duro de ese yo, pasado? Puta, yo desde muy pequeño fui un guerrero. Hacía malabares, cantaba en los autos, vendía caramelos, ¿me entiendes? Y me mantenía por mí mismo, trabajé en restaurantes. Y entonces chuta, entonces siempre tuve necesidades, ¿me entiendes? Entonces chuta. Fue un momento muy triste, pero ya cuando uno crece ya, ¿me entiendes? Ya las dificultades no van, no es fuerte y todo se supera. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar? Puta, Así, Peladito, 7 años, 6 años, muy peladito. Pero que te estabas en la calle, como claro, un niño de en la calle. calle. Sí, como ¿Y como la vientre? familia? Eh, puta, muy separado, distanciaban de nosotros, porque éramos muchas personas y sinceramente había muchas crisis ese tiempo. Aguantábamos mucha hambre en, en casa y había mucho maltrato. Y, ah, sí. Entonces, puta, nos separamos, ¿me entiendes? Nuestros hermanos, y nosotros salimos de casa. ¿Tú saliste nos, pero, con tus hermanos? Sí, nos separamos al último. ¿Y de cuántos años tú saliste ya? Con... Como casi los 6 años, 7 años, como te digo. Me de con la con casa. ellos, con mi hermano, pero sí, al último ya ahí, fluyimos todos. Como de los 8 años ya nos separamos. Algunos uno su lado, algunos regresaron a casa, algunos siguieron el mismo pasos, algunos pues, nos separamos todos. Y ahora, ¿cómo te llevas con tu familia? Eh, yo sinceramente, yo me llevo muy bien, porque soy respetuoso. Y cuando voy allá, respeto a todos y no pasa nada, no, no tengo problemas. Sinceramente. Todo bien. Sí. Trabajo por mí mismo, no le pido nada a nadie y todo bien. Y por ahora la última pregunta es: ¿Cuál ha sido la persona que más ha influenciado tu vida y de qué manera? Sinceramente, puta, hay una persona puta, se llama Emilio, ¿eh? Él es alguien que siempre me ha ayudado, me ha aconsejado desde muy pequeño. Chuta, siempre... Y una persona que se llama Susana Lobos, que siempre es de pequeñita sí, me guió en el deporte, ¿me entiendes? En el voleibol de playa, que siempre fue uh, para sí. mí. Sí. Ella eh, me guió en el voleibol y eso fue una superación para mí porque con el voleibol me, me, me, el voleibol me alimentó por dentro, ¿me entiendes? En Salinas hice muchas amistades, o sea, aquí practiqué primera, primera vez en mi vida, ¿entiendes? llegué a Salinas, hice amistades grandes y me ayudaron full. Y me ayudaron, me ayudaron full y fue un deporte en el cual yo me superé full y tuve campeonatos, gané de muy pequeño, unos campeonatos ahí. Y en me, el voleibol? Sí, en el voleibol de playa y... O una, alguien que me dio superarme, porque de ahí comenzó la vida con personas deportistas que conocí y me, me alimentaron más el espíritu del deporte, ¿me entiendes? ¿Y cuál es tu deporte favorito? El voleibol de playa y el slackline también. el slackline ¿Y después el surf? El surf, claro, el surf también es uno de los favoritos, son los tres ahí. Bien, es, es lo que se alimenta. Bueno. ¿Algún mensaje para la gente? Chuta, un mensaje que les puedo dar es que no siempre llueve, ¿me entiendes? Al día siguiente va a salir un sol y... Al día siguiente es un nuevo día y hay que superar, ¿no? Hay que estar feliz, hay que... No todo va a terminar mal, al día siguiente comienza un nuevo día. Ese es el único consejo que les puedo dar. Bendición, que sean felices mar, y bendiciones bebé. para todos. Gracias, bendición. Gracias.